Pues ya está, vamos a ver... Por empezar, es que no están puestos los objetivos, o oh, sí, así, perdón, perdón. Estaba viéndolo arriba. Mejor mejor los objetivos los ponéis arriba y quizás los dibujos abajo, pero vaya, mejor no. El tiempo. Sí, está bien. Lo del tiempo lo podéis poner con, con las iniciales y aquí habéis puesto 5 minutos y 5 minutos y realmente el tiempo dentro de actividad física, vaya, que se cumple el objetivo, nunca puede ser igual. es Siempre menos. Eh, los dibujos pues no sé yo muy bien, porque realmente lo de los sacos no sé cómo lo había interpretado, pero bueno, suponemos que van con sacos, ¿no? Y que van como saltando, ¿no? Ya, pues entonces tendrías que haber puesto ahí una cosa como yo que sé, algo como que, que fuesen saltando o algo así, ¿no? Inventáis el s y ponéis como algo así, como si fuesen saltando, eso yo lo veo una idea. Ahí quizás tendríais, no está mal puesto como lo habéis hecho, ¿eh? Lo de las clasificaciones, pero de todas formas quizás podría haber puesto alguna más, pero está bien que hayáis puesto por lo menos una mínima cosa del porqué, una mínima justificación del porqué. Aunque el divertido no sabemos por qué, pero parece que tiene que ser divertido. <risa> eh, y bueno, está sen vale. sencillo, así simple, pero está bien. Bad race, la carrera de vale. sacos. Pues muy bien, pues empezar a ver cómo vale, sale. Pues, vamos. Vale, pues vamos a hacer un juego eh, lo vamos a realizar por parejas, por grupo. Y lo que vamos a hacer, porque hay pocos sacos, es que metemos solo una pierna en el saco por pareja. ¿En plan? Ah, sí. Exactamente. Y la otra no se usa. Es a la pata cojada. ¿Sí? ¿Eh? Pues si no lo tiene gracia ni por eso. Y da igual con relevo. Esa es la primera, luego de María pero <risa> cuánto yo creo que aquí, por aquí ya, que Está comiendo pero de No, no, That's right. Yo qué no me último Vale, no, no, no. Hay cinco conos en cada equipo. Hay cinco personas. que tiene cinco personas. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. que yo Bueno. No Bueno. Bueno. El equipo de Alejandro, literalmente cinco de las empresas. Literalmente, el equipo de Alejandro 367. El, el equipo de Alejandro, un Alejandro en cada equipo.